La siguiente actividad que tenemos ahora es la ponencia que va a desarrollar la profesora Cristina Miranda, que es una profesora de la Universidad de Las Palmas y que nos va a hablar de un tema tan relevante y tan importante como el tema de la equidad y de la, de la justicia social, que es un tema que, como les digo, ha cobrado un enorme interés y una gran relevancia pues bueno, en muchos ámbitos, ¿no? pero también en el ámbito de la, de la orientación universitaria. Y bueno, igual que dije antes con Juan José, lo podría decir también perfectamente con Cristina, porque Cristina es una persona con la que me unen muchos eh, lazos de amistad y de afecto, porque nos conocemos desde hace mucho tiempo a pesar de que sea de las palmas. ¿no? Pero a pesar de eso y sin que sirva de precedente, tenemos una, una muy estrecha conexión y una muy estrecha eh, comunicación. Bueno, como les digo, es profesora de, de la Universidad de Las Palmas, es licenciada en pedagogía, estudió aquí en la Universidad de La Laguna. Y es doctora en psicopedagogía y también ha cursado el máster de educación social. En cuanto a sus líneas de trabajo y de investigación, ha trabajado mucho en el ámbito de la orientación y la formación profesional a lo largo de la vida desde una perspectiva de equidad. Con lo cual, pues bueno, es una persona que también eh, tiene eh, se ha aproximado bastante y ha trabajado bastante este tema de la equidad, de la justicia social. Aunque igual que Juanjo dirá que no, que ella no sé, pero bueno, yo les digo que sí. Y, y bueno, ha trabajado también en un tema um, durante mucho tiempo, que es el reconocimiento profesional y acreditación de competencias. Ha sido, yo creo que en Canarias, una de las personas que más ha... Ha trabajado este tema desde una vertiente, desde una perspectiva práctica, y también ha trabajado en torno a la definición del perfil profesional del, del educador en centros de menores con medidas judiciales. No, han sido algunas de las líneas de investigación así principales en las que Cristina ha venido trabajando, y bueno, yo la le cedo la palabra y dejo que ella bueno, nos comente y nos diga lo que tiene que lo que tiene que tiene decirnos con respecto a este tema, así que todo tuyo Cristina, ánimo Buenas buenas, bueno, buenas tardes ya, porque son las doce ¿no? eh, Buenas tardes, para mí es pues, muy grato estar aquí por diversos motivos eh, primero porque es un espacio eh, familiar como decía Pedro, para mí y ustedes saben que los espacios eh, son como son por las personas que lo habitan. Y en ese sentido, pues es familiar y acogedor porque eh, pues, las personas que habitan este espacio así lo hacen. Y en ese sentido, da igual ser de las palmas que de la palma que de Tenerife. ¿no? Así que, que, bueno, que gracias por darme la oportunidad de estar en el día de hoy aquí. Y, y bueno... Y como dice Pedro, o dijo el compañero antes, experta. Yo realmente esto me lo he planteado con el propósito de... Eh, o como una oportunidad de exponer y, y dar también la oportunidad de compartir, pues alguna parte de la sistematización que hemos podido realizar diferentes personas o, en, o que he podido realizar en colaboración con diferentes personas acerca de orientación, tutoría y justicia social. Eh, al igual que el compañero, pues en el momento de elaboración de la presentación y de lo que aquí les iba a comentar, pues tuve muchas dudas. Eh, al final he optado por esto eh, y he optado por esto y antes se lo comentaba a Pedro de manera informal, eh, entendiendo que, tenemos, que, que somos muy diversos, que tenemos todos eh, bagajes académicos y profesionales muy distintos y, y con el propósito de intentar pues, partir de un espacio conjunto desde el que poder construir otros aspectos. En cualquier caso, yo estoy ahí al lado, ahora las videoconferencias son el día a día y siempre vamos a tener oportunidad, quien quiera, pues, de seguir profundizando, contrastando o planteando cualquier eh, cuestión. Por tanto, eh, bueno, eh, les decía que el propósito es el de reconocer el interés que tiene y digo interés, eh, la Tutoría para promover la equidad en el espacio universitario. Eh, sistematizar este trabajo me ha permitido pensar y repensar en la Tutoría desde la perspectiva de la justicia social en la universidad del siglo XXI. ¿Por qué? Pues porque habitamos en una sociedad postmoderna en la que se enfatiza la pluralidad de perspectivas, el impacto del contexto ...la construcción de la realidad y la importancia del significado... ...que las personas otorgan a sus vivencias y no las acciones en sí mismas. Es una sociedad en la que domina el movimiento, el cambio... ...ya lo decía Giddens, Griffin... Uy, perdón. El cambio, el movimiento. Y también eh, Marín y Rodríguez a principios de siglo eh, nos alertaban de la complejidad que implica la construcción de la identidad profesional en un entorno postmoderno, del valor de la reflexión, en definitiva, la toma de conciencia del yo en su entorno próximo, para conectar lo personal con el cambio social, para crear identidad profesional a la vez que construimos el proyecto de vida. Esta realidad lleva a pensar necesariamente en el interés que tiene, la consolidación de servicios y programas de apoyo en educación superior centrados en el desarrollo de la persona, en su activación en el entorno social, específicamente en el universitario, y en competencias para el trabajo que hagan posible afrontar críticamente la complejidad y las exigencias del mundo postmoderno. Eh, dicho esto, eh, la organización o el planteamiento que he hecho es, eh, en un primer momento, eh, pues centraré la atención en el sentido del cambio de la sociedad postmoderna al contexto de desigualdad, el interés social de la equidad y de la equidad participativa en educación superior. Nos fijaremos un poquito en qué áreas de atención en educación superior o qué áreas de atención hay que atender en educación superior para actuar en favor de la equidad participativa. ¿Qué pasa con la implicación de la orientación y tutoría en justicia social? Eh, hacer para la transformación social, eh, concretando en una propuesta de orientación o en una aproximación, a modo de ejemplificación, desde el espacio de la tutoría. Vamos a ver si lo consigo. Empecemos con el sentido del cambio. ¿Cuáles son los cambios a los que nos referimos ¿Y qué definen la sociedad actual? Eh, compartimos que las innovaciones sociales y culturales eh, se producen eh, con mayor lentitud que las tecnológicas y económicas. Quizás esto se deba a que el cambio tecnológico esté relacionado con la dimensión funcional, es decir, con los recursos, los instrumentos, que hacen posible que las tareas vinculadas con el trabajo o en la vida diaria se lleven a cabo con más facilidad o con mayor rapidez. Las tecnologías promueven cambios acelerados y el acortamiento de las generaciones tecnológicas conducen a un rápido envejecimiento de profesiones y especialidades de todos conocidos, mientras que el cambio social y cultural supone aceptar nuevas formas de comunicación, de relación, que afectan a las concepciones acerca del mundo, función social de la familia, la educación, el trabajo o incluso los espacios ...de tiempo, ocio, en los que los seres humanos se desarrollan. El proceso de posmodernización eh, supone el paso de un mundo de la producción a otro... Eh, ...con todo lo que comporta en cuanto a la nueva organización técnica y social del trabajo... ...o cambios en los contenidos de la producción debido a la modificación de valores culturales. Los sistemas de formación se ven en la necesidad ante esta coyuntura de incorporar cambios en los contenidos que además deben ser incorporados en la estructura para responder a las nuevas circunstancias sociolaborales. Ya lo comentaba el compañero antes, no estoy diciendo nada nuevo. La realidad es que en pocos años la sociedad ha pasado de un sistema de formación centrado en la formación inicial, ya sea general o específica, a la propuesta de alternativas que mejoren la capacidad de participar del trabajo o de mantenerse en él pues todo el mare magnum de formación permanente, reconocimiento de competencias desarrolladas en contextos no formales e informales, el reconocimiento de los aprendizajes y las escuelas de segunda oportunidad, eh, la formación en entornos reales de trabajo, la formación en el propio trabajo. Estos acontecimientos promueven un tipo de sociedad fundamentada en el autoaprendizaje que requiere de un conocimiento que permita a la persona Disponer de instrumentos para aprender los avances tecnológicos y la autogestión del proyecto vital. Y esto, ¿qué efecto ha tenido en Canarias? Esta realidad, como no puede ser de otro modo, ha afectado al desarrollo de Canarias y a su singularidad. Si algo nos caracteriza es que somos un territorio singular, y no solo por ser isleños, con nuestras múltiples identidades, ya aparecieron por aquí al principio, pues soy de La Gomera, de la provincia de acá, Canaria, africana, hispanoamericana, española, europea. Nuestra dificultad para consensuar el estatuto autonómico ha hecho evidente una falta de vertebración o la falta de vertebración de la sociedad civil canaria. Y esto es un hándicap. ...que tenemos que afrontar y que estamos afrontando. Es relevante, no obstante, que estas limitaciones del territorio... ...afectan a nuestro desarrollo o han afectado a nuestro desarrollo... Eh, y, ...y aunque en los últimos 20 años la inversión en infraestructuras realizadas... Eh, ...hacen posible la conectividad de Canarias, transportes, telecomunicaciones... Y esto eh, se, se radicaliza perdón, por estar ante una sociedad eh, que es desigual. Eh, pues la ciudadanía comparte códigos culturales diferentes, pertenece a un género o a otro, ve limitadas sus capacidades físicas, intelectuales, eh, las posibilidades de acceso a los recursos económicos o por su identificación técnica, étnica. Perdón. Así, tanto unos elementos como otros, generan en el conjunto de la población eh, diferencias en el acceso a los recursos eh, sociales. Y, esto, y esta configuración de nuestros recursos humanos, de la población que habita eh, Canarias, eh, y este entorno político, geográfico, económico en el que estamos inmersos, eh, eh, hace aflorar una condición de nuestra comunidad autónoma como una comunidad singular, pero como una comunidad, un espacio y contexto en desventaja. Esta vulnerabilidad social está condicionada pues, por los recursos humanos, eh, por la escasa cualificación de la población, por el elevado sostenido índice de, de desempleo, incluso en momentos en donde en el resto del territorio español eh, podíamos incluso llegar a hablar de niveles de desempleo aceptables o en, algunos, en, en algunas comunidades autónomas de pleno empleo. Nuestra actividad económica y nuestra capacidad para emplear al conjunto de la población es compleja y esto nos hace vulnerables. Igual que también nos hace vulnerables la insuficiente dotación de recursos en paralelos, tecnológicos, culturales, sociales, deportivos, etc., ...que podrían hacer confluir el desarrollo social o que complementariamente promueven el desarrollo y los estilos de vida y hábitat de, de la población. Esta vulnerabilidad eh, está agudizada por mm, carencias históricas en educación, intensificación de los movimientos migratorios, movimientos migratorios internos en, en la misma isla, dentro de la comunidad autónoma... Eh, eh, movimientos dentro del territorio europeo, eh, movimientos que denominamos regulares e irregulares y que afectan a la cohesión y a la posibilidad de progreso cohesionado del conjunto de la comunidad. Pero también eh, está reforzada la vulnerabilidad por factores de interacción social, como es el trabajo, y la concentración de la actividad productiva eh, o eh, la posibilidad de disponer de un hábitat digno que en función del momento histórico del que estemos hablando y de la isla de la que estemos hablando, del territorio que forma parte de nuestra comunidad autónoma, pues puede agudizarse mucho más. En este contexto, eh, la orientación aparece o aflora como un recurso eh, para la equidad y, e intenta, entre con otros elementos más, no es el recurso, es un recurso más dentro de un sistema, eh, intenta eh, promover la cohesión social para el desarrollo social, para la equidad social. Estos datos que, o este organizador que les he presentado aquí, no es más que una síntesis del análisis continuado de los informes económicos y sociales de Canarias, desde el 2005 hasta la actualidad. Sigamos. Eh, decíamos que la singularidad de Canarias nos sitúa en un contexto de desventaja eh, ante la estrategia de Lisboa y el interés de Europa por fomentar una economía basada en el conocimiento. De hecho, la estrategia de Lisboa aboga por progresar de manera sostenible, favoreciendo la cohesión social y apostando por una economía basada en el conocimiento. Aunque Canarias parte de una situación de desventaja, la agenda de cualificaciones y la formación o la agenda de las capacidades han sido claves en este, en este desarrollo. No obstante, ya en el 2004 el informe COP eh, ya alertaba que el desarrollo desarrolla desigualdad, como decía eh, Galeano, y, y ya nos decía que era imposible... Eh, poder lograr eh, los objetivos de la Estrategia Europea 2010, en, en el que el elemento clave estaba centrado en la promoción y el desarrollo del recurso humano, como el problema del sistema, eh, a pasar a, a entender que la dificultad no estaba en el no solo estaba en el desarrollo humano y en la capacidad competencial de la población y en la autogestión de su desarrollo, sino que eh, estaba también relacionado eh, fundamentalmente con aspectos vinculados a la cohesión social en sí misma, a esta cohesión en interacción eh, con, el, con, con el cambio climático y ya con la posibilidad de llevar a cabo un desarrollo sostenible, entendiendo que hemos llegado a la conclusión, conclusión que el problema está en el modelo económico eh, y, las, y las formas y las estrategias de sostenibilidad a la que podamos eh, llegar a alcanzar. En este contexto, eh, vamos a intentar eh, centrar un poquito más la atención en el interés social de la equidad participativa. La Agenda para la Transformación de la Educación Superior eh, recoge claramente estos elementos. Eh, aparecen aspectos asociados a la digitalización y la sostenibilidad... La inclusión es un elemento clave, eh, elementos básicos relacionados con ruta de empleabilidad empleo, eh, el ámbito universitario de educación superior más amplio que el ámbito universitario, como un elemento, un, un valor añadido dentro de lo que es el desarrollo académico. En definitiva, parece que tenemos una visión clara hacia dónde debemos ir. Eh, otra cosa es que la tengamos de manera compartida, y que, que compartamos la mirada o que compartamos la prioridad en, en esa ruta que Europa, se, Europa, España y el territorio y nuestro territorio se ha planteado. En cualquier caso, eh, sí que aparece claramente que en, en esta agenda de capacidades que la equidad ...es un elemento clave al que hay que afrontar. Y así lo decía la OCDE en 2012, eh, que invita a promover la equidad... ...como motor y principio de desarrollo en la educación superior. Porque actuar desde la equidad nos ayudaría a trabajar... ...en las barreras que establecen las limitaciones. Y en este sentido, cuando hablamos de equidad, hablamos... ...esto no significa eh, café para todos, que es a lo que estamos acostumbrados en el desarrollo de las iniciativas en el contexto universitario. Eh, además, entiende que las dos dimensiones que pueden llegar a contribuir a ello es la justicia social, el logro educativo social no estaría obstaculizado por la situación de partida, circunstancias personales y sociales, género, situación económica y eh, la inclusión social, que define el logro a conseguir, es decir, el mínimo que consideramos aceptable y digno referido a las condiciones sociales y exigencias educativas. En este, en este entorno se dan dos tipos de justicia social, la justicia de eh, la oportunidad y eh, la justicia de la oposición y la justicia de la oportunidad. Ambas buscan reducir eh, la tensión fundamental que existe en las sociedades democráticas entre la afirmación de la igualdad de todos los individuos y las inequidades sociales nacidas de las tradiciones y de la competencia de los intereses en pugna. Eh, la igualdad de la posición, solamente a título introductorio para ir juntos y juntas, eh, pues se entiende la justicia social, eh, se sustenta en la distribución económica, pues esta polémica que últimamente impuestos, tasas, pulvalías, patrimonio, y en la participación del trabajo como elemento de inclusión social. Y esto es un elemento clave. El reconocimiento eh, deviene del acceso al trabajo, entendiendo que quien trabaja cumple una función de utilidad. El trabajo siempre es entendido como una utilidad colectiva y detrás, detrás de esa eh, concepción se articulan los sistemas y conflictos de clase. Se trata de alcanzar un nivel de vida decente que dé acceso a un conjunto de derechos sociales y prestaciones, sanidad, educación… Eh, ...desempleo, jubilación, condiciones laborales, progreso salarial, vacaciones... ...se mantiene la posición y con ello la desigualdad. No se cuestiona la posición. Es lo que Castel eh, denomina la sociedad salarial... ...y las posiciones ocupadas por los menos favorecidos... ...son aseguradas y controladas por los derechos sociales. De esta manera aumenta el bienestar sin socavar la jerarquía social. La igualdad de oportunidad incrementa las oportunidades para salir de la posición... Se relaciona, eh, con la, eh, se relaciona con la identidad, naturaleza, discriminaciones eventuales. No es lo mismo apostar por el aumento de bajos salarios y las mejores condiciones de vida en los barrios populares que procurar que los menores y jóvenes de esos barrios tengan las mismas oportunidades que los otros de acceder a la élite en función de, de su mérito. Eh, si atendemos a los planteamientos que nos hace Fraser... Eh, ella nos habla de grados de justicia y, en ese sentido, nos habla de la justicia económica o distributiva, la justicia cultural o de reconocimiento y la justicia política o participativa. Desde esta perspectiva, eh, la inclusión eh, social, eh, como vamos a entenderla como la participación de las personas en el funcionamiento básico de la realidad política, social y económica del contexto social. Y en este sentido, eh, compartimos con Subirat que la inclusión plena se da cuando la persona participa de los tres espacios, del mercado, utilidad social, que aporta a la persona por la creación de valor, eh, de la, la redistribución, de la participación política, acceso a derechos sociales y ciudadanía, pero también de la reciprocidad. Se desenvuelve en el marco de la ciudadanía y la familia. El interés social por la universidad eh, se centra en su papel como agente promotor, promotor perdón, de la equidad y la inclusión de acuerdo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030. Tanto la UNESCO como la OCDE eh, plantean que el espacio, la educación superior es un espacio en un, en un planteamiento desde progreso del alumnado y desde el otro, eh, desde eh, ese espacio que propicia una economía productiva, innovadora, basada en el conocimiento. Eh, en cualquier caso, la equidad participativa en educación superior es un imperativo eh, para las agendas de los países a nivel inter internacional. Pese a eso, eh, los esfuerzos realizados... Eh, con directrices hacia la adopción de medidas de equidad participativa, nos encontramos con eh, vari como, eh, variables como la distribución del alumnado por clase social o por vías de acceso, continúan mostrando problemas de inequidad significativos en la Universidad Española, en la Universidad Europea y en la Universidad Internacional. El interés de participar... En educación superior, como elemento promotor de equidad, eh, podemos encontrarlo en diferentes aspectos, como nos lo plantea Macowan. Hay unos que son intrínsecos, pues aportan comprensión del mundo en sí mismo o de un campo de estudio en particular. Es decir, la educación en sí mismo tiene un valor, la que me aporta a mí, instrumental porque son funciones claves eh, eh, como participación en el trabajo y en la participación política o posicional. Quien dispone de credencial está en mejores condiciones de aquella persona eh, que no lo tiene o que no dispone de ello. Las áreas de atención en educación eh, superior eh, al respecto eh, pues están vinculadas a qué aspectos, espacios debemos atender para responder a esta equidad. Para garantizar la equidad, eh, ya lo comentaba el compañero antes, eh, encontramos cuatro niveles, de, o tenemos que enfocar la mirada hacia cuatro aspectos. Eh, la oportunidad del estudio, la oportunidad del acceso, la de la permanencia y la de los resultados. Esa, eh, eh, además, esta, esta garantía de equidad adquiere un valor significativo cuando eh, llegamos a identificar eh, grupos de riesgo eh, vinculados al bagaje académico previo, ya apareció en el debate anterior, eh, escasos recursos o inestabilidad económica, eh, ...que aunque hay un sistema, ya que estamos hablando de la justicia distributiva... ...aunque hay un buen sistema de becas en el momento actual... ...podría ser mejor, pero no está mal... ...sin embargo... Eh, el, el, el, las problemáticas que presenta el alumnado que dispone becas eh, están, eh, sobre, están sobre, eh, superan eh, el, el tipo de problemática vinculada al, al recurso para subsistir. Detrás de una familia con problemas económicos hay otros tipos de problemas estructurales o afectivos o sociales que no se resuelven eh, con el recurso económico. Eh, compaginan, eh, hay otros que compaginan la vida laboral eh, y académica, eh, muchas veces eh, por trayectorias profesionales, otras veces eh, por necesidad económica, eh, la edad. Cada vez hay mmm, más estudiantes diversos en función de la edad y esto que, se, que aparece como una problemática... Yo creo que es un logro, es decir, es el logro de ocupar el espacio y ocupar el espacio en cualquier momento de la vida. La vía de acceso por formación profesional, que también es clave y que parece que no es natural. Cuando estamos hablando de un espacio de educación superior, compartimos ese espacio. Discapacidad. ...o primera generación vinculada al capital eh, cultural. La realidad es que la universidad presenta nuevos códigos prácticos y simbólicos. No voy a insistir mucho más en esto porque ya los comentamos en la, en, eh, lo comentó el compañero en, en, el, en la aportación previa... Eh, y el estudiante tiene, o la estudiante tiene que aprenderlos, adaptarse, implica un proceso complejo que lo sitúa en desigualdad respecto a otros jóvenes que disponen de un mayor capital eh, cultural. Eh, estos están familiarizados con las demandas y valores de la comunidad académica, sus familias han estado socializadas en entornos académicos, universitarios o por otros motivos. La opción formativa, de hecho... Conscientes de esta situación, el alumnado de bajos ingresos optan por estudios con una percepción de menor dificultad o limitan su elección a universidades cercanas. Estos dos elementos no son gratuitos. Nos preguntamos por qué hay estudiantes con menor nivel de renta, menor bagaje cultural, etcétera, etcétera. ...en determinadas titulaciones. No es gratuito, forma parte de la autorregulación de ellos mismos... ...respecto a sus expectativas. Y también eh, la integración social de estos estudiantes se ve dificultada. Eh, no se sienten parte de esta realidad... ...ni comparten estilo de vida con sus compañeros. Todo esto, eh, bueno, pues obliga de cierta, man de cierta manera a incorporar dentro del sistema eh, o a aportar eh, los elementos necesarios para consolidar el cambio pues, hacia la igualdad real. Y todo este contexto, eh, yo digo ausencia o escasa presencia eh, de la institucionalización de los dispositivos que respondan eh, a la participación en educación superior universitaria desde la singularidad. Llamé, llamémoslo, pues todos los elementos vinculados a programas, servicios de orientación, apoyo, acompañamiento, tutela, etcétera, etcétera. Pasemos ahora a um, entrar con un poco más detalle en la implicación de la orientación en la justicia social. Eh, la, eh, la OCDE, en 2008 define los indicadores AROPE, que son indicadores de pobreza, que no solamente atiende a la condición económica, a cómo está distribuida la riqueza, sino que también atiende a otros elementos relacionados con derechos fundamentales y eh, con distintas dimensiones vinculadas al, a la cultura, al acceso, a la, part a la, al acceso a la participación, al dominio etcétera, etcétera. En este contexto eh, eh, muy cercano, o, cer o en, en pleno apogeo de la crisis económica, eh, en 2013 eh, surge el primer comunicado de la Asociación Internacional de Orientación eh, Profesional, en, en el que hace un comunicado explícito acerca de la orientación y la justicia social. A partir de ahí, eh, el, el interés o no el interés, porque el interés de la orientación por elementos de equidad y de justicia social siempre ha existido pero sí que se da un resurgir de, la de, de cómo poder eh, responder desde la orientación y dentro de los sistemas e instituciones educativas, desde la tutoría por ser el recurso más cercano a la población cómo eh, eh, amortiguar el embate de la, de, de la situación de inequidad existente en las diferentes dimensiones de desarrollo eh, de la persona y de los contextos en los que éstas se socializan. Y en ese contexto observamos cómo ha sido, o en este planteamiento observamos cómo ha sido eh, eh, un interés constante eh, a través del comunicado, a través de jornadas y congresos eh, internacionales o a través de publicaciones de revistas académicas y profesionales eh, con volúmenes eh, monográficos eh, al respecto. Eh, está claro que este momento es un momento de inflexión que evidencia la dificultad del espacio económico y político europeo para alcanzar la cohesión social, la lucha contra el cambio climático y el desarrollo sostenible. Y además, eh, eh, desde esta perspectiva, eh, la orientación eh, sultana nos plantea que es necesario eh, elevar la conciencia, poner al descubierto las estructuras y patrones de injusticia existentes, es un elemento de socializar esa toma de conciencia y proporcionar a la ciudadanía herramientas para el habla de la resistencia, la contestación y la transformación social. Y bueno, llegados aquí, eh, es verdad que la ponencia va sobre equidad e inclusión social y yo creo que ya en estos momentos estamos hablando de equidad, inclusión y Niveles o grados de transformación social, entendiendo por transformación social no el gran cambio, sino esos pequeños avances que van permitiendo eh, definir eh, el, el, las bases que nos van a ir eh, eh, dando pautas para construir eh, nuevas realidades desde la orientación, desde la educación superior y desde, la, desde el ámbito universitario. Eh, la orientación y la tutoría se han convertido en una de las principales estrategias para contrarrestar la deserción y mejora de la calidad en educación superior y actúan en esos elementos que aquí aparecen, pues los que ustedes ya conocen. La transición de los estudios posobligatorios a la universidad y a mí aquí me gustaría hacer una especial atención. Cuando nosotros hablamos de orientación y tutoría, para, para la equidad, eh, claro, los sistemas tienden a trabajar desde ellos porque nos es más fácil. Pero está claro que si realmente nosotros queremos trabajar o ir superando esos niveles de inequidad, es necesario eh, trabajar eh, o establecer los puentes y conexiones necesarias, o incluso construir los canales, no establecer los puentes, sino construir los canales entre los estudios posobligatorios o los sistemas eh, posobligatorios de educación superior y otros y los nuestros. Es la única manera. Antes eh, hablábamos de culturas diferentes y hablábamos también incluso de expectativas del alumnado. Informalmente, como le comentaba una compañera o hablábamos una compañera y yo, que ahora la universidad, para buena parte de nuestros estudiantes, no, no necesariamente, para muchos de los que comentábamos como grupo de riesgo aparece como una experiencia vital y una experiencia vital es una cosa y el propósito y el fundamento de la universidad como institución y como espacio de desarrollo y de cohesión social con la contribución social que esta tiene que hacer es otra por tanto tenemos que hacer confluir las miradas porque es la única forma de conseguir enganchar. Por tanto, yo entiendo que si, y ya me voy posicionando, si tenemos que hacer, si tenemos que establecer prioridades, yo pondría buena parte de los huevos en esa cesta. También los pondría en otra. También es verdad que es la más compleja. Pero yo creo que es la que a medio plazo, lo que también es verdad que en la sociedad actual, nos quejamos de los jóvenes, pero en la sociedad actual estamos muy acostumbradas a los cortos plazos. Y eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Si queremos trabajar a medio plazo, tenemos que empezar a trabajar eh, estableciendo o construyendo conjuntamente y de manera colaborativa, que ese es otro elemento de co-construir como un elemento de equidad. Porque cuando hablamos de equidad también nos tenemos que creer y tenemos que creer que podemos co-construir eh, entre sistemas. Eh, ahí hay un elemento clave de, de, de atención... Eh, también la primera acogida a los estudiantes, el proceso de adaptación, primero, segundo, tres semestres, cuatro semestres. Eh, todos decimos eh, la tutoría es clave en los dos primeros años. Eh, eh, apoyar y facilitar o apoyar o facilitar al estudiante concretar y construir su proyecto personal y profesional. Facilitar trayectorias académicas y procesos de toma de decisiones. Eh, mantener el interés y el empeño por continuar su proceso eh, formativo pese a que los resultados no sean los esperados porque esa es otra de las características de la población de la que antes hablábamos y colectivo en riesgo o abandona o acaba mucho más tarde y eso supone siempre un coste supone un coste familiar y después también supone pues, que esta gente tenga que trabajar porque ha perdido la beca es decir, todos esos elementos aparecen ahí como elementos de confluencia y, por tanto, al final, los sistemas o las instituciones tenemos la mirada de compensar, pero realmente aquí el que está compensando es la persona que asume el reto de continuar en ese proceso. Dicho esto, eh, vamos a concretar un poquito más y cómo hacer para la transformación social o cómo hacer para este cambio que les estoy planteando. Aquí, inicialmente, eh, porque Pedro, que él es muy eh, seductor, nos enviaba correos y nos decía algo práctico, tiene que ser práctico, tiene que concretarse en... Y yo, claro, cada vez que me ponía a trabajar esto, me daba una angustia y yo decía, Dios mío, yo no sé si lo estoy consiguiendo. Y bueno, yo lo único que hago aquí es expresar mis dos momentos. ¿De acuerdo? En un primer momento dije, bueno, ¿cómo hacer? Bueno, lo que está claro es que el reto es hacer desde las metodologías de innovación social. Y en un principio pensé en, bueno, pues rescatar cada una de las metodologías, describirlas, plantearlas, comentarles dónde podrían estar las oportunidades, cómo podrían utilizarlas. Y bueno, y entre que él es seductor y yo soy como un poco matraquillenta con algunas cosas, pues me planteaba, a medida que lo iba desarrollando, bueno, eh, no solamente me planteaba porque, porque era matraquillenta, sino me planteaba porque, en definitiva, me sentía o sentía que estaba traicionando a los elementos fundamentales de la orientación. Y les digo por qué. Porque a veces, en el intento de hacer tutorías eh, o hacer orientación dinámica, eh, activa porque, claro, todos estos elementos de, in de innovación social están vinculados a la activación de la persona, a la conexión con, con su grupo de iguales, a la participación de otros agentes, que no estoy hablando solamente de los tutores, sino de otros profesores, de otros profesionales que participan dentro de la comunidad y que no tienen responsabilidad docente, de otros agentes vinculados al mundo social, ¿no?, fuera de las instituciones universitarias, pues trabajadores y trabajadoras, eh, responsables políticos, eh, profesionales del mundo de la empresa, en función de, de en qué aspectos, pues eh, en, la, en la necesidad de eh, eh, construir y co-construir esos elementos. Entonces, eh, a mí me parecía que, o me pareció, eh, que afrontar esto de esta manera era como dar como recetas y eh, descafeinar lo que podría ser una estrategia un poco más potente. Así que bueno, desde el World Café que tenemos como un espacio de encuentro informal y en ese sentido a mí también me gustaría, eh, y aquí acabo con este planteamiento así de diferentes métodos que nos ayudarían a tenemos, que, tenemos un desafío que es el de incorporar los procesos informales a los entornos institucionales y académicos. Porque eh, o desinstitucionalizar los contextos que tenemos. La realidad es que no sé cómo. De hecho, eh, muchas veces con algunos compañeros, o con los compañeros con los que suelo trabajar y suelo hablar de estos temas, Cuesta mucho, ¿no? Porque cuesta mucho eh, romper eh, la cultura universitaria. Porque parece que si hacemos determinadas cosas ya no somos universidad. Y sin embargo, también nos planteamos que a veces es necesario eh, romper esa barrera pues, para que entre ese aire fresco y, y, y para que eh, la, la población... Eh, que, que, que llega a la universidad se encuentre en esos espacios y se reencuentre, es decir, que haga suyos esos espacios. En definitiva, yo eh, diría que los espacios informales eh, son claves y, y que tenemos que, que facilitar que esos espacios eh, se den. Que tenemos que identificar que podemos crear eh, eh, iniciativas propias vinculadas, que establezcan sinergias para los procesos de orientación y tutoría. Pero que también tenemos que hacer un análisis anual. Nosotros ya las universidades, desde lo que es la dimensión pues, más cultural, etc., eh, planificamos muy bien y tenemos que analizar qué es de lo que ofertamos nos puede servir para promover determinados elementos. El otro día, por ejemplo, en mi facultad, eh, llevamos dos años haciéndolo. Tenemos, no sé si ustedes lo conocen, eh, la iniciativa, probablemente sí, eh, lo que es la Biblioteca Humana. Y la Biblioteca Humana nos permite trabajar el reconocimiento de la diversidad de la población universitaria eh, claramente, eh, y porque es un contar historias. Se abre, es un espacio en el que nos encontramos, se hace en un momento determinado del curso académico en, en, en la facultad en la que estamos eh, en la intención, en el campus en la intención eh, de reconocer al diferente y de empatizar con él y, y podemos ir todos y se trata de media hora de conversación en el, en el que yo y además no sé a quién voy a conocer entonces puede ser puedo conocer a una mujer trabajadora puedo conocer a una persona trans, puedo... y me cuenta su historia. Y esa historia no es más que 20 minutos. Es decir, son espacios que existen y que pueden dar contenido a otras dimensiones que nosotros podemos estar trabajando en los procesos de acompañamiento. En definitiva, esto es un elemento que es importante disponer de ello. Pero el planteamiento clave es cómo articulamos nosotros esto para que esto adquiera sentido y realmente termine siendo no una acción, no una iniciativa, eh, sino termine cumpliendo o paulatinamente vaya contribuyendo a un objetivo común. En ese sentido, eh, bueno, pues yo le, eh, opté, una vez hecho este análisis, opté por eh, traerles pues, una experiencia, eh, una pequeña formalización. Este, el trabajo que les presento aquí es un, un trabajo fruto de la colaboración, eh, de, bueno, es fruto de una, de una estancia formativa en la Universidad de Sevilla en la que pues, trabajamos cuatro personas y, y, que, y que además... Eh, Inicialmente se hace en estudios de posgrado y en la Universidad de Las Palmas, lo estamos posteriormente se incorpora y lo incorporamos a primero en estudios de grado. Por tanto, y forma parte de la tutoría de primero en el segundo semestre. Eh, entre, entre los objetivos que la orientación se plantea a inicios del siglo XXI está elevar el nivel de conciencia Poner al descubierto estructuras y patrones de injusticia, proporcionar a la ciudadanía herramientas para esa resistencia de la que antes hablábamos. Se intenta evitar que la orientación sea un instrumento que asegure la reproducción social, de ahí el interés de la justicia social como valor prioritario e instrumento para la transformación y la emancipación de la ciudadanía en su desarrollo sociolaboral eh, y, eh, y la equidad social. La premisa de la que parte este programa o esta acción es la orientación como proceso de aprendizaje a lo largo de la vida. Los objetivos que se plantean eh, eh, responden a la orientación y formación profesional con una doble finalidad. Eh, por un lado, se concentra en el interés de diseñar y desarrollar y evaluar intervenciones orientadas de una, desde una perspectiva transformadora y comprometida con el desarrollo personal y la transformación social. Y por otra, pues estudiar, probar la confluencia eh, de las perspectivas sistémicas y narrativas de la intervención orientadora con un recurso de innovación social que, que es el design thinking. ¿De acuerdo? Y este es el valor del planteamiento. El valor del planteamiento no es utilizar el design thinking en orientación, sino dar eh, coherencia a esta estrategia de, de innovación eh, social vinculado al desarrollo de programas eh, asociados al proyecto profesional y vital. Eh, la, adopción de, de, la adopción de enfoque sistémico del desarrollo de la carrera permite considerar a la persona en su contexto cercano y amplio, juntamente con la posibilidad de desarrollar intervenciones socialmente justas, en la medida que la persona toma conciencia integral de su situación y que eh, la persona que dinamiza este proceso intervenga en los múltiples eh, niveles de los sistemas en los que influye el individuo. El modelo de trabajo de pensamiento de diseño converge con lo anterior y entiende que el proceso de diseño de vida eh, se puede aprender desarrollando un, un planteamiento de design thinking. Por tanto, el design thinking es la estructura en la que se eh, integra ese proceso de diseño de vida. Concretamente aparecen aquí pues, esos aspectos más conceptuales que hemos rescatado del diseño de vida, del diseño de pensamiento, de todo el enfoque del proyecto de carrera y también del marco de la teoría de sistema. Los principios pedagógicos de los que partimos eh, pues, se sustenta realmente en la experiencia-vivencia, la representación del proceso es el recurso pedagógico que se utiliza como medio para comprender y es aquí muy importante desde el no juicio y ser autor de su desarrollo y en consecuencia del resultado alcanzado el compañero también antes ya comentaba el valor del de, interés que tenía la confianza en los procesos de tutela y la necesidad de no juzgar en esos procesos y no solamente la confianza entre el alumnado y el tutor o la tutora sino la confianza en el grupo de tutela, es decir, los espacios se tienen que construir como espacios de confianza, en el que nos permitimos cosas que fuera de este espacio de desarrollo, pues a lo mejor no nos permitiríamos ni decir ni hacer. Desde esta perspectiva, el desarrollo de la carrera para la transformación social se organiza en cuatro tentativas vinculadas al design thinking, encuentra, crea, construye y ofrece y la propuesta eh, que se articula, eh, se articula en 10 sesiones de dos horas de duración y se organiza en tres grandes fases. Una fase inicial o preparatoria, una fase de desarrollo o del proceso orientador y una fase final eh, del proceso orientador y de inicio de la acción. La introducción al proceso, el propósito último de esta fase, es conseguir que el alumnado dé sentido a su participación en el programa de formación y orientación. Antes lo comentaba el compañero, decía, bueno, pues ese elemento de autorregulación es clave. Y es clave ser consciente de por qué estoy haciendo esto y para qué. De manera que pueda implicarme. Si además estamos hablando de, de procesos en donde... Eh, en donde van a, a participar elementos clave, del, de, eh, elementos que pueden estar en, en el trasfondo y que nosotros no somos capaces de comunicar abiertamente en otros espacios, pues esto es un elemento de, de mucho interés. Eh, este requisito lleva a proponer eh, un programa que se sustente en la vivencia de la persona, pero también en el grupo clase, como les decía, como unidad de socialización eh, profesional. Implica exponer y reconocer ante otras personas, probablemente desconocidas, aspectos íntimos, tales como valores, creencias, afectos, sentimientos, que se asocian a nuestra privacidad y que nos impulsan o paralizan al logro de nuestras metas vitales. En definitiva, es esto de lo que estábamos hablando, de crear el espacio de confianza. Se utilizan estas dos técnicas eh, para introducir a los participantes en el proceso de formación vivenciado que tiene como objeto el estudio de los proyectos profesionales y vitales y como contenido el afrontamiento de su propio proyecto. Las técnicas que se utilizan son el fotolenguaje y los tres eh, círculos. Eh, la primera fase es la fase de encuentro. Esta primera tentativa se centra en el interés en que la persona tome conciencia de sí misma, lo más ajustada posible, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentra. Tome conciencia del entorno de referencia, familia, escuela, trabajo, y de la relación existente entre ambos. En este sentido, se hace necesario recabar, ordenar y dar sentido a las informaciones, situaciones, sentimientos que se pueden experimentar. Eh, los, las, mm, eh, los dibujos que aparecen en la gráfica, trabajamos eh, la, expresión, eh, la expresión gráfica, eh, son dibujos, son producciones del, del alumnado en, en el proceso de trabajo. Mm. En definitiva, se trata de empatizar, de conocer para comprender la realidad que le rodea, para comprenderse en relación a ella. Este proceso se lleva a cabo en sucesivas aproximaciones y con tal fin se utiliza en un primer momento la narración con imágenes, porque la expresión visual es un medio para pensar sobre su realidad y dotarla de sentido. Cierto es que en un primer momento se resiste. ¿No? Dices, ay, ahora dibujo, tienden a escribir, fíjense que a veces hay palabras, algunos de los elementos que se les dicen es no puedes escribir, bueno, eh, se solicita que narren con imágenes su situación actual y que la describan en un primer momento de manera individual y posteriormente colectivamente. Compartir la realidad de cada persona permite al grupo tomar conciencia de la posibilidad de pensar la situación actual en términos de colectividad buena parte de lo que me pasa a mí, también le ocurre al resto. Y eso es un elemento de interés. El siguiente o La siguiente fase, que está relacionada con el desafío, eh, se atiende primero a, a todo lo que es esa dimensión individual y después a la dimensión colectiva. Respecto a la dimensión individual, eh, bueno, he seleccionado dos imágenes Aquí eh, se ve una de ellas, en la que se ve que esta chica, era una chica, está aletargada, el oso en su madriguera. Y, y aquí, bueno, pues aparece, esta está como en un círculo sin salida, bueno, ya pone aquí una serie de indicadores y tal, y colectivamente el grupo está en un rompecabezas. ¿no? Está en construcción, no saben bien, hablan de... Eh, inclusión, eh, dificultad, ¿no? y aparece ahí eh, pues todos estos elementos eh, y el, la imagen es una imagen construida. Ellos inicialmente hace cada uno su imagen, la presenta al resto y una vez que la han presentado empiezan a trabajar eh, conjuntamente. Pasado esta fase, eh, hablamos del después y en el después nos encontramos, observamos cómo Después del, ay, perdón, después del proceso, eh, observamos cómo esta chica, que inicialmente llegaba al proceso de trabajo eh, pues muy aletargada, eh, termina el después eh, con otra actitud. Sus problemas no han desaparecido, siguen siendo los mismos, pero su forma de afrontamiento es distinta en relación a ese elemento actitudinal, ese elemento de enganche, ese elemento de necesito, de activación, de motivación de la que antes hablaba y de compromiso con mi proyecto. La segunda, que estaba en ese círculo vicioso, pues parece que encuentra el camino y le pone alas. Es otro elemento como deliberación. Y colectivamente pasaban del rompecabezas a un sentirme libre a una liberación. ¿Mm? Por tanto, eh, es un proceso de... Hay otros muchos, unos más claros que otros, pero eh, se reconoce que el proceso de trabajo eh, implica no una solución, no hay ninguna varita mágica, no hay solución, pero sí hay un cambio eh, personal y de comunidad, de grupo, como un espacio de apoyo y de amortiguación para afrontar eh, pues esos procesos posteriores. En un segundo momento, el estudio del sistema de influencia de la carrera permite indagar y valorar qué características personales, relaciones personales y del contexto de referencia podrían estar afectando a la situación actual. Este proceso se organiza en cuatro niveles. Los tres primeros, que son estos de aquí, eh, abundan en el autoconocimiento personal, eh, del entorno familiar y del contexto sociopolítico. Y el cuarto eje... Eh, pues, pues propone comprender la realidad actual tomando en consideración el pasado y teniendo en cuenta la proyección hacia el futuro es un espacio de síntesis que sitúa a la persona y al grupo en situación de preguntarse ¿y ahora qué? ese reto pues ante ese reto se crea y la finalidad de esta tentativa consiste en idear ¿qué hacer para alcanzar el desafío propuesto eh, colectivamente. Se trata de un proceso creativo, eh, se parte del principio de no barreras, eh, cualquier idea por absurda que pueda aparecer no es apta y el tiempo está eh, eh, destinado a tal fin, No, hay un tiempo, se acota, eh, porque es necesario crear rápidamente, eh, no interesa que se piense sobre la viabilidad de la idea en este momento. Se interesa tener muchas ideas. Eh, por tanto, cuantas más ideas más diversas y atípicas, mejor. Y es necesario, además, ordenarlas, transformarlas y concretarlas en posibles proyectos. No solamente es una lluvia de ideas. Hay que hacer la lluvia de ideas, hay que buscar orden... Y consenso en dicha organización, y eso es un elemento compartido. Hay que transformarlas y hay que concretarlas en proyecto Aparecen todas esas ideas. No sé si se llegan a identificar aquí las nubes, ¿no? Eh, y, eh, y también eh, soñando lo que se ha hecho para alcanzar el desafío colectivo, ¿no? Es decir, el planteamiento de bueno, y ahora. ¿Dónde está nuestro desafío? Si ustedes se fijan, se pasa automáticamente del trabajo individual y el problema al, al trabajo social, al trabajo común, al bien común. Y ese es otro elemento clave en la formación de la equidad y la justicia social. Se pasa de tener la mirada individual a tener la mirada de conjunto, a, a entender que lo que hago, lo hago con otros, ...y para otros, aunque también para mí. Se construye el prototipo. Eh, la tercera de las tentativas... centra la atención en la necesidad de probar la viabilidad del proyecto definido... ...y lo que hacemos es materializar la propuesta. Eh, cada una de las alternativas, porque ellos estaban organizados en grupo... Eh, ...dan una solución y antes de plantearlo, lo, lo prototipan, lo, lo, lo, lo que contribuye a ejemplificar un modelo de cómo se desarrollará. Eh, su fuerte reside, en, eh, esencialmente, en utilizar otro medio de expresión, no la palabra. Se sustituye esta, da paso a las imágenes, a las maquetas, al juego de roles, en definitiva, cualquier medio que permita la representación eh, de la mejora alcanzar. Por último... Eh, la última parte de este proceso se realiza en dos momentos. Se utiliza eh, para dar cuenta de lo realizado y poner a prueba, evaluar el prototipo eh, por otros participantes en el proceso orientador. Esto quiere decir que yo he realizado mi prototipo, lo expongo, los otros lo ven y hacen además apreciaciones eh, al mismo. Quienes valoran la idea deben ver si es posible si es posible con la propuesta realizada, si es posible avanzar desde la situación actual a la deseada. Eh, su valor reside en pasar del mundo de la idea y de los hechos, reconociendo los condicionantes que podrían estar afectando. Este principio es esencial si se tiene en consideración que además el proceso creativo se lleva a cabo colectivamente. Es también una fase de evaluación del proceso de desarrollado. Eh, la, los verbatines que aparecen eh, pues son los verbatines que ellos han planteado cuando han dado cuenta de su experiencia en el proceso de trabajo. Desde la, la metodología me ha sorprendido y me ha sorprendido eh, para siempre porque ha sacado lo mejor de cada uno de nosotras. Me he reído, he llorado, eh, mi pelo se ha puesto eh, de punta, me he imaginado como una niña pequeña y todo esto no es más que emociones. O poder expresar todo lo que tienes dentro frente a gente desconocida fue algo eh, maravilloso. Me sentí eh, más liberado que nunca. O compartir aspectos personales de nuestras vidas, Preocupaciones, miedos, motivaciones, expectativas, nos ha permitido empatizar y encontrar puntos de conexión entre todos. Me gustaría construir un proyecto colectivo. En definitiva, los diferentes elementos eh, dan cuenta de que el proceso de trabajo es un proceso que supone eh, un cambio sustancial en el antes y en el después supone una mirada en las formas de afrontar eh, y de mirar al grupo y de relacionarse con él. Entre las conclusiones, eh, para, eh, identificamos que el potencial de la orientación eh, se amplifica en estos procesos de tutoría cuando se desarrolla eh, la interacción con otras personas y se crean proyectos colectivos. Compartiendo pensamientos y hablando sobre carreras con quienes están en una encrucijada en sus vidas, parece ser un escenario ideal para escuchar sus pensamientos y crear conciencia colectiva. Evocan, o evocar una solución alternativa gestionando sus propios recursos y experiencia y elegir un camino hacia el cambio es el camino hacia la liberación personal. Y también implica invertir en la gestión de las emociones y la práctica del desapego de las soluciones previstas para favorecer la adaptabilidad. Este es el modelo eh, con sentido, en definitiva, que yo quería comentarles. Y, y, y no es más que un prototipo que llevamos desde el 2018 mmm, poniendo en marcha. Que cada año hacemos alguna aproximación o alguna adaptación pero que, bueno, que en definitiva, no sé si servirá de inspiración para encontrarnos y poder seguir hablando. Porque, como decía Edgar Morín, eh, de la, en la crisis de los fundamentos y ante el desafío de la complejidad de lo real, todo conocimiento necesita hoy reflexionarse, reconocerse, situarse y problematizarse. La necesidad legítima perdón, legítima de todo aquel que conoce en adelante, donde quiera que esté y quien quiera que sea, debe ser. No hay conocimiento sin conocimiento del conocimiento. Por tanto, hay que empezar a pensar por el trabajo de cada uno. Espero que eh, les haya sido grata y haya podido contribuir a algo el, pues, la aportación que he hecho hoy. Muchas gracias. Nada. Gracias, Cristina, por esta aportación tan interesante. Yo creo que ha sido bastante eh, sugestiva ¿no? la propuesta que nos ha hecho Cristina. Yo creo que bueno abre también un espacio interesante para reflexionar en torno a algunas cuestiones, algunas ideas que indudablemente tienen vinculación y que podemos conectar con, con el espacio de la tutoría en, en el desarrollo de objetivos eh, muy muy interesantes y muy concretos que planteaba Cristina. ¿no? Eh, como hicimos en la, en la sesión anterior, tenemos ahora un ratito, eh, 20 minutos así, para plantear algunas cuestiones o algunas reflexiones que nos haya que les haya suscitado lo que ha planteado Cristina y que bueno nos ayude a seguir un poco pensando y repensando toda esta cuestión tan actual, ¿no? porque yo creo que... Toda la ponencia de Cristina ha sido como muy. abordar un tema de mucha actualidad, ¿no? Por las, eh, las repercusiones que tiene, por el contexto y las variables que ahora mismo eh, se están manejando. Y, y bueno, como digo, si alguna persona tiene interés o quiere preguntar algo o hacer alguna reflexión en relación a lo que ha planteado Cristina, pues este es el momento. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la, por la presentación y por la, por la inspiración. Eh, a mí me ha llamado la atención porque también es una tendencia que poco a poco voy siguiendo, será que me estoy haciendo mayor, pero soy cada vez más analógico. Sí, intento, y, y como he visto que, por lo menos con toda la fotografía, entiendo que todo el proceso es totalmente analógico, ¿no? que aquí no hay tecnologías, de, no hay móviles, no hay, sino que se funciona con cartulinas y con posit. ¿Eso ha influido después de alguna manera o los participantes han manifestado? Oye, ¿es bueno estar dos horas sin móvil pensando tranquilamente o por curiosidad, simplemente? ¿eh? Bueno, la, la realidad ellos no lo han echado de menos. Es decir, nadie se, los móviles allí no existían, los bolsos se quedaban a un lado y cuando nos poníamos a trabajar es que además eh, los tiempos se marcan. No hay tiempo, hay tiempo para pensar en lo que estás pensando, no estás en otras cosas. Entonces, se marcan eh, tiempos que les obligan. Eh, allí no, el, el, el, el equipo está trabajando y está pensando y está pensando lo que tiene que pensar porque el, el, el tiempo es medido. Son cinco minutos, 10 minutos, 15 minutos, presentamos, seguimos, entramos... Es eh, decir, hay eh, después ya en los procesos de reflexión sí no tenemos algo más, pero en los procesos de producción son como muy medidos, entonces no, no hay tiempo y cuando te toca, y cuando entramos en la reflexión, tampoco, porque tengo que, y además el, el planteamiento de, de esto de, de este proceso, cuando nosotros solemos trabajar en, en equipo, en grupo con ellos, es que al final uno es el portavoz. Sin embargo, cuando la experiencia que tenemos con esto ...es que no hay un portavoz... ...es decir, el equipo es el portavoz... ...entonces, ellos se... se complementan en las argumentaciones... ...que hacen... En, en, lo, ...en cómo rebaten a otros compañeros... ...de otros equipos... ...es, es un, un planteamiento... ...de mucha implicación, ¿no? ...y sí que, que se implican. ...lo que sí te iba a decir... ...o le iba a decir... ...es que si hay un elemento digital... Eh, ...al final... Eh, ellos eh, tienen que presentar la producción en soporte digital. Todo el proceso es analógico, pero hay una entrega digital. Entonces, ellos tienen que, cada grupo, tiene que, tiene que hacer una producción, tiene que crear un, sí, un artefacto, una producción, en la que da cuenta de, de, eh, de, de esos momentos clave en el desarrollo del trabajo. Y, lo que, y hay ahí un aspecto importante, que es cómo cada grupo evidencia cuáles son los elementos claves a lo largo del proceso. No todos se fijan en lo mismo, no todos los grupos han construido el proceso de la misma manera. Y eso sí que se hace a través de un componente digital, el que ellos quieran, vídeo, una composición... Eso es libre, música, no música, palabra, acompañado, eh, como quieran. Y sí que la entrega al final, la producción final, porque además eso les obliga eh, no solamente a hacer, sino porque en el tiempo que estamos allí es un tiempo de hacer y de reflexión. Pero una vez que se acaba, ellos tienen que entrar en un proceso de reflexión personal y grupal a la vez, porque hay que dar cuenta en esa producción final. ¿no? Entonces está el espacio de aquí, el, el espacio de trabajo más el espacio de trabajo fuera del, del centro. No no es que yo hago esto y me voy para mi casa y se acabó el rollo. ¿no? Y da igual, no es que tengo que dar cuenta y tengo que... Entonces, bueno, ahí hay un, una sinergia interesante. Pero sí que está ese elemento, ese elemento digital final. Se me olvida decírselo. Gracias. ¿Nicole? Gracias. Eh, nada, Cristina, eh, en primer lugar, felicitarte. ¿no? ¿Qué tal, Carmelo? Eh, eh, me ha parecido increíble. O sea, eh, muy trabajado, muy trabajado. Y eso me dificulta a mí, y yo creo que a la, a la mayoría de las personas que estamos aquí, hacer una síntesis, o una especie de, de reflexión sobre la marcha. Esto hay que verlo con calma. Sin embargo, hay, hay algunas cosas que... ...y me gustaría destacar, ¿no? de todo lo que has dicho, ¿no? Esto, como bien has comentado, es una propuesta innovadora... ...pero yo lo innovador lo, lo, lo coloco entrecomillado, ¿no? La razón es que siempre estuvo entre nosotros. ¿Qué pasa? Que ha estado hasta ahora en el cajón de los olvidos, ¿no? Uh -huh. eh, o de los uh -huh. retrasos, diría, ¿no? eh, Por otro lado, el, la... Eh, Cómo diría yo, todo este proceso, todo lo que tú es, vamos a decir, tiene un marco teórico ¿no? que a mí, a mí me, me, me, ha, me ha enriquecido muchísimo porque me ha hecho recordar muchas cosas ¿no? que vienen de atrás y que se ha ido eh, recuperando ¿no? ante la situación actual. Una situación casi, casi inesperada, pero a veces deseada, ¿no? porque si no sucediera lo que está sucediendo en este momento, posiblemente esta ponencia no estaría ahora aquí. Eso es obvio, ¿no? Y posiblemente tú tampoco hubieras puesto el foco, ¿no? Eh, pero vamos, a lo que voy es la, que esto planteado tal como está planteado, luego te dio un toque de humor, ¿no? Eh, la dificultad que le veo, en el buen sentido, es decir, que aquí viene la necesidad del esfuerzo, ¿no? Por parte de las personas comprometidas, ¿no? Eh, y conscientes y sensibilizadas en que es necesario ese cambio, es cómo llevamos este paradigma a otros ámbitos. Es decir, claro, tú hablas de la universidad, pero también sabemos que la universidad tiene campus, ¿no? <ríe> pues no entra ya en las áreas de conocimiento y tal. Y bueno, eh, la, el perfil, la, la, la, la, sí, el perfil tanto del alumnado como del propio profesorado, ¿no? eh, esto habría que llevarlo a esos ámbitos, lo que voy, ¿no? Y el punto de humor que quería ponerte es qué piensa de todo esto Putin. <ríe> Porque claro... Eh, el sí. futuro no parece que esté en nuestras manos, no No parece. Pero no lo podemos dejar pasar. Hola, Cristina. Hola. Eh, muchas gracias por la, por la exposición que has hecho, ha sido muy enriquecedora. Pero yo solo quería hacerte dos preguntas. ¿En qué grado...? hiciste lo que es esta, digamos, este proceso, este procedimiento, y con cuántos alumnos, porque claro, eh, es complicado a lo mejor extrapolar eso a otro tipo de… Lo hice de con alumnos. un grado de educación y con 60 alumnos. Es cierto que eh, te requiere, hablamos de 10 horas, eh, yo siempre digo que estas cosas no se pueden hacer de la noche a la mañana. Si no tienes que... porque claro, cuando nosotros hablamos de formar, de somos nosotros los que nos tenemos que formar en este tipo de cuestiones. Entonces, nosotros vamos haciendo nuestras tentativas y nuestras pruebas. Entonces, primero hacemos una cuestión muy puntual, vemos cuánto tiempo... vemos cómo responden, después nos atrevemos a otra cosa, después a veces planteamos solamente... pues un recorrido, luego ya nos planteamos el otro y eso te va permitiendo a ti ir adquiriendo también un, un, eh, una respuesta a la complejidad de la exigencia, porque a ti también te requiere cierta exigencia, pero tú tienes que tener control, y más cuando son tantos grupos, porque al, al final los grupos son cinco personas en cada grupo, pues si son 60, imagínate, son muchos grupos trabajando, por eso son sesiones de dos horas. ¿no? Que también es cierto que en algunas ocasiones, pues, ellos seguían trabajando, o decían, no, vamos a quedarnos, vamos a, vamos a terminar, vamos a decir que la, la sinergia se, se, se mantiene ahí. Eh, no podemos hacer esto de la noche a la mañana, vamos a empezar este programa haciéndolo todo al completo, sino tenemos que ir. ...planteándonos niveles de logro... ...y también eh, creyéndonoslo... ...porque, claro, no, no es solamente la técnica... ...porque yo, por ejemplo... Eh, cuando, ...cuando he trabajado con compañeros... Eh, ...que me han dicho, Cristina, yo quiero hacer esto y tal también... ...y entonces digo, bueno, pues vente, vente y lo hacemos juntos... ...o yo voy a tu aula y lo hago contigo y ya vamos bien... ...al principio me decía, Cristina, es que a mí me da vergüenza decir... que se ponga a dibujar... ...y digo yo, pero ¿qué es que no es dibujar?... Decir, claro, son. De... ¿Por qué? Porque es que no nos permitimos dibujar en la universidad, dibujar lo que yo siento, dibujar. Entonces, claro, pues eso también son concepciones eh, personales de la vida. Y, y eso también, eh, pues también nosotros tenemos que, que, que, que repensarnos nosotros, ¿no? Y, es decir, que, que es cierto que hablar desde la perspectiva de la equidad y de la justicia social no es hablar de una política solo, es hablar también de un planteamiento vital. Entonces, claro, eso es un elemento complejo y, y es complejo, pues claro, no solamente hablamos de área, de campus, no claro que sí que es complejo, pero sí es cierto. y Entonces, lo, lo, el, el, el planteamiento es trazar el camino, es lo que yo me planteo. Entonces, en unos sitios podemos ir... Porque volvemos de nuevo, no todos tenemos que ir al mismo tiempo. En los sitios podemos estar haciendo unas cosas y en otros sitios podemos estar haciendo otros. Eh, y probablemente eh, algunos logros en unos sitios pues sean, eh, tengan un mayor valor añadido que otros en otros, en otros espacios. Entonces, claro, no, no, como estamos metidos en la cultura de la calidad eh, y los indicadores de referencia de logro pues parece que todos tenemos que llegar a los mismos indicadores de logro. Entonces, ¿cuándo vamos a aprender que debemos establecer diferentes niveles de logro en función del punto de partida? Aunque todos, aunque nos comprometamos a avanzar en el punto de llegada. Ese es el planteamiento. ¿Usted está comprometido en llegar al punto de, de, de avanzar al punto de llegada? Sí, pues vamos a ver cómo lo podemos hacer porque tampoco es, es eh, conveniente forzar. Yo no tengo por qué forzar a nadie a hacer nada. No. Decir, vamos a, a plantearnos hacer lo que podemos hacer, con quien podemos hacerlo, de la manera que podemos hacerlo y vamos a ir progresando en este línea de trabajo. Eh, solamente quería comentar una cosita. Mm, eh, con, yo estoy un poco de acuerdo con Carmelo. Yo creo que mm, eh, estos son temas que mm, de una o de otra manera han estado presentes ¿no? en, en, pues en la investigación y también en, en, en la práctica, no, iba a decir, pedagógica o en fin, yo creo que a todos los niveles. Porque a mí me parece que esto es un tema transversal, ¿no? que cualquier espacio, cualquier oportunidad es buena ¿no? para, sobre todo yo creo que para hacer que la gente tome conciencia de esa realidad. Y a partir de ahí una palabra clave que yo creo que Cristina puso el acento a lo largo de la exposición varias veces, es el tema de la construcción. Yo creo que es un proceso social, pero que tiene que, que partir también de la construcción personal de uno mismo, de tomar conciencia de su propia realidad y de la realidad de los demás. Y en qué medida podemos eh, contribuir ¿no? a un mundo mejor. Eso que parece como una palabra utópica, pero en realidad yo creo que ahí está la clave de la cuestión. Cómo transmitir esa sensibilidad hacia las necesidades que tienen los demás. ...y cómo yo participo en esa construcción social... ...que es al mismo tiempo una construcción personal... ...yo creo que, así que parece como un, un juego de palabras... ...pero a mi modo de ver yo creo que ahí está la clave. ¿no? Muchas veces eh, a pesar de que nos entran... ...otro tipo de factores imprevistos... ...como comentábamos antes también... ...que nos distorsionan el recorrido... ...como lo que comentaba Carmelo antes... A, eh, ...en plana anécdota... ...pero que bueno, forma parte también de la realidad... ...de cómo enfrentar también y cómo encajar eso. Eh, ...reveses ¿no? que se nos escapan de nuestro control y que a veces pues, bueno, ponen en, en, en tela de juicio las posibilidades que tenemos ¿no? en, en nuestras manos. Pero a veces es un poco el tema ese de que menos es más. ¿no? Yo creo que lo que no podemos es perder la oportunidad en cualquier momento, en cualquier contexto... ...de avanzar en lo que comentaba Cristina, ¿no? en construir en realidades mejores situaciones sociales mejores ¿no? y eso bueno, yo creo que cada uno desde sus espacios desde su contexto tiene siempre mucho que aportar mucho más de lo que a veces pensamos pero yo creo que ahí es, ahí es el reto que tenemos sí. los educadores y los orientadores en el helado. Sí, y no solamente sino ser conscientes eh, aunque sea escaso eh, a mí también me cuesta ¿no? en mi espacio, en mi entorno mm. Entonces, a veces no le damos importancia a las cosas que hacemos, eh, a las relaciones que establecemos, a cómo nos desenvolvemos. Y, y, y, y es importante eh, ser conscientes de qué de lo que hacemos está contribuyendo a qué. Porque ese es el modo, porque claro, mientras Putin hace lo que quiere, eh, nosotros hacemos lo que no nos da la gana. ¿No? Entonces. Es decir, este es verdad que hay cosas que yo no, que, sobre las que no tengo control, pero hay cosas eh, en, en, en las que puedo eh, avanzar, o en las que puedo progresar y en las que puedo eh, comprometerme y seguir adelante. Y, y hay que ser, y, y yo creo que hay un elemento clave de conciencia y de difusión de, de ese aspecto que a mí me cuesta mucho también, ¿vale? Pero que es importante. Eh, por ejemplo, cuando a veces en las universidades bueno, no se está haciendo nada de no sé qué, aquí no se hace nada. Tú dices bueno, no se hace nada, ¿no? Claro, todo depende de qué es lo que estemos entendiendo por se hace algo. ¿Mm? Entonces, bueno, pues hay que ir dando cuenta y entonces es como hacer explícito ese hacer tácito que está en, en la comunidad, ¿no? En, en nuestros departamentos, en nuestras aulas, no está ahí. Hay, un, hay elementos que, que son explícitos y que todo el mundo conoce, que se hacen, que se dicen, que se desarrollan, y hay otros que sabemos, algunos sabemos que existen, pero no, no forma parte del, ¿no? del saber colectivo. Y, bueno, y eso pues, también tenemos que aprender. A, ¿no? a irlo socializando y, y dándole el valor que tienen las cosas que, que realizamos. Y sobre todo en la cuestión de la tutoría y la orientación. Porque, claro, no es un, no es un espacio eh, con un, un reconocimiento claro. Para, es, es como un espacio menor, ¿no? No sé si... Eh, enhorabuena por las jornadas y, y por la presentación. Eh, quería preguntarle a Cristina si entendí bien eh, la, digamos, el, la experiencia arranca del planteamiento de un reto al alumnado que tiene que resolver. No, lo, lo define él. El, el reto lo define el, alum, el alumnado. Nosotros no le planteamos reto. El, el proceso de trabajo... ...implica un proceso de toma de conciencia de su realidad en el momento actual. Eh, esa, esa realidad la, la, la presenta al grupo. Eh, se crea una toma de conciencia de cuál es la, el momento vital del, del grupo. Y a partir de ahí empiezan a, a trabajar en bueno, qué es lo que ocurre, cómo podemos resolver. Definen las ideas establecen ¿no? las iniciativas y ellos mismos identifican cuál va a ser su reto. Los retos que aparecieron para aquí, había retos que estaban relacionados consigo mismos, pero después había otros retos que estaban vinculados a la, a la realidad social del territorio. Entonces, su planteamiento era salir de la situación en la que ellos estaban, implicaba dar una respuesta a una problemática social concreta. Pero el reto no, no se lo poníamos nosotros, el reto lo definen ellos. Ellos definen el reto, definen las formas, lo prototipan y lo hacen viable. Vale, porque tú hablabas antes de la construcción de la identidad profesional. Sí. Entonces, vinculan también los retos a esa construcción de la identidad sí. profesional. Sí, sí. Hay todo un proceso. De... Claro, porque el, el planteamiento, fíjate, que estamos en el caso de la experiencia del máster... Eh, pues se planteaba como un momento crítico porque estaban allí, pero ellos realmente estaban pensando en quiero trabajar. ¿no? Eh, y en el caso del alumnado de grado, que es de grado de primero, eh, el, planteamiento, el planteamiento es yo estoy aquí, pero eh, voy a poder seguir, es decir, voy a tener la capacidad y el potencial académico y personal para poder afrontar este este proceso, eh, estoy aquí y he seleccionado he optado por este título, pero ¿es esto lo que yo quiero? Es decir, siempre, de, cuando, ellos, cuando ellos empiezan a hacer su reflexión personal, eh, están en una encrucijada, ellos están planteando eh, y las emociones están vinculadas a esos elementos críticos eh, de, de confusión y de complejidad y de y de no sé qué estoy haciendo, pero no sé qué. Entonces, claro, hay, hay todo un, un planteamiento de crecimiento en ese sentido. Eh, hay, hay un elemento de trabajo de identidad profesional muy potente en un caso como en otro. Hola, lo primero, felicitarte y agradecerte la, la, la ponencia, la presentación, el dejarte seducir por Pedro, porque a mí me ha encantado. Y a raíz también, a colación de lo que ha dicho la compañera, es una curiosidad que tengo. Eh, desde la experiencia... Eh, ¿También eh, ves que estás logrando trabajar lo que son las competencias vinculadas a este desarrollo profesional, comunicativo, vas a en equipo, mmm, resolución de conflictos? ¿También ha ayudado a trabajar ese tipo de competencias que después van a ser necesarias, por ejemplo, en el mercado laboral y en sí. el día a día y en el trabajar en la equidad y en la justicia? Sí. Iniciativa, emprendimiento, autogestión del conocimiento, sí, todas esas y, y muchas más, sí. Sí, la verdad que todo el, el trabajo bueno, y después todos esos elementos asociados a la ética, al respeto al otro, a la otra persona, eh, es, es muy integral ¿no? el, el planteamiento que se hace en esta, en esta línea. No solamente a las competencias eh, esas transversales, ¿no? sino también a las competencias sociopersonales y emocionales es clave. Eh, ten, tengamos en cuenta que, mm, por ejemplo, en, en, tanto en un caso como en otro, pero en el, en el caso de los estudiantes eh, de grado, eh, ellos incluso se sorprenden, ¿no? y, y te dicen mm, y, y, yo, pero yo no sabía que esto lo podíamos hacer en este contexto, ¿no? Entonces, yo pensaba que esto, porque claro, a veces eso no te lo dicen en el aula, te lo dicen en, en los pasillos, ¿no? En los pasillos te vienen a decir, ¡ay, que yo pensaba eh, que la tutoría era para elegir al delegado o la delegada! digo bueno, también, también sirve para eso, pero no solo para eso, ¿no? Hay otros aspectos que podemos, que podemos trabajar. Sí, claro. claro. Estas veces son más potentes los espacios fuera que los espacios dentro. Sí, sí. De hecho, una experiencia que se hizo el año pasado con la historia de la pandemia y que ellos la sacaron, un, un grupo la sacó eh, dentro de su reto, eh, en, en el patio eh, pusieron un gol un, un Café. Y entonces querían eh, saber o querían conocer o querían mitigar, porque notaban que estaba todo el mundo como muy ansioso y muy angustiado dentro de la facultad. Y querían mitigar el planteamiento de, de, de las relaciones COVID, ¿no? Porque ya no nos abrazábamos, ya no, no sé cuánto y tal. Entonces hicieron el World Café y, bueno, fue uno de los de los eventos, mmm, bueno, que, no, que, que, que me llamó el conserje... Y le digo, pero ¿por qué me lo dices a mí? Si eso no lo he hecho yo, lo han hecho ellos. Lo único que han hecho es pedir permiso y yo lo he solicitado para poder... Digo, pero yo, yo, no, yo no tengo nada que ver con eso. Y dice, es que ya hay mucha gente, me decía, ya hay mucha gente ahí metida en esa dinámica y tal. Pero claro, ¿por qué? Porque al final nosotros convocamos, pero nosotros no somos los iguales. Es decir, la convocatoria que ellos hacen es una convocatoria... Y utilizan los mecanismos que quieren, ¿no? Pues su, su WhatsApp, sus redes, su, lo que sea. Pero es una convocatoria de un igual. Entonces, eso tiene un valor añadido. Y, y bueno, y el trabajo que allí hicieron, pues fue... Después hay otras convocatorias que, no, que, que va a poca gente. ¿eh? Es decir, se hacen muchas cosas, pero hay algunas que, que, que entran bien y otras... Y después también te das cuenta eh, cómo dentro de los grupos... Hay líderes, grupos líderes, no personas líderes, grupos líderes. Y esa gente es la que, que se lleva a los de su facultad y a los de otras. Entonces, claro, son elementos claves, ¿no? Y bueno, y una de, volviendo a las competencias, y un elemento clave, el liderazgo social es importante en nuestra sociedad. Y si algo se le va a pedir al universitario, es que tenga un liderazgo constructivo. Entonces, y si es así, pues. La universidad ha conseguido parte de sus objetivos, porque después puede trabajar en A, en P o en C, pero liderar de esa manera, pues, es un elemento de interés. Pues nada, muy bien. Eh, me encanta ¿no? que terminemos esta sesión de la mañana con este clima de reflexión, de, de análisis y de valoración de las, de las posibilidades y de las potencialidades que tenemos. Y digo esto porque ahora terminamos la sesión de la, de la mañana y quería comentarles tres cositas. Ahora tenemos la sesión de, de la comida o del almuerzo, ¿no? como queramos llamarlo, y, y es un espacio que de alguna manera eh, lo queremos también conectar con esta jornada, ¿no? y sin que tenga la intensidad de lo que hemos estado viviendo durante el tiempo que hemos estado aquí en esta sala. Hemos pensado que el espacio de la comida sea un espacio para poder seguir de alguna manera conectándonos y para seguir de alguna manera vinculados a este tema que hoy nos, nos, nos convoca aquí a todos. ¿no? De tal manera que las personas que se hayan apuntado al almuerzo eh, aprovechen esa oportunidad y es un, hemos preparado un almuerzo que se ajusta más o menos a esa idea que teníamos eh, que sea una ocasión, una oportunidad para poder seguir interactuando, conociendo. Yo por ejemplo he casualmente he conocido a personas que no que no tenía todavía el placer de conocer y bueno ha sido agradable, ¿no? Conectarme con eh, gente de orientación que hasta ahora no había tenido la oportunidad de hablar. Yo creo que ahora la comida que tenemos va a ser también una oportunidad para seguir eh, eh, ...conociéndonos y para seguir contándonos... ...y para seguir acercándonos en, en objetivos comunes... ...y yo creo que eso también es un momento importante... ...dos cositas, como les decía, aparte de lo de la comida... ...que por cierto va a ser en el comedor central... ...de abajo de Guajara, es bajando hacia abajo... ...la gente que no, no es de aquí de la laguna... ...o que no controla el entorno... ...es hacia el... La, eh, ...en fin, pasando a la facultad de Derecho... ...y luego donde está el edificio principal... ...de la universidad, ¿no? o algo así... ...que nos sigan, que nos sigan exactamente es muy, muy cercano aquí a 10 minutos de donde estamos y ¿eh? dos minutos dice Carmelo, él es deportista eh, entonces nada, nos vamos al tema de la comida importante, me recuerda a la gente de la organización que no sé quién son que no se olviden de firmar porque tenemos un control de firmas de aquella gente que quiere luego que emitamos un certificado hay que firmar a primera hora, a la hora del mediodía y luego la, en la sesión de tarde, ¿no? Para poder hacer los certificados, que si no el retorno nos ha dicho que se niega rotundamente a firmar ningún documento que no esté acreditado. El papel no, hace falta. no, no, no. No hace falta papel. Eh, y la última cosa... Pues no sé, la última cosa no sé lo que era, pero... ¿eh? No, no, por supuesto, disfruten y, y aprovechen el tiempo. <risa> Gracias. Oye, nos vemos a las cuatro, que era la última cosa que quería decir. Nos vemos a las cuatro, que empieza una sesión también súper importante, que es el conversatorio con antiguos estudiantes que ahora están eh, ya en el mundo laboral y que nos van a contar también sus relatos y sus experiencias, que va a ser también una, una sesión muy interesante. Así que nada, aprovechemos hasta las cuatro, que, que nos queda todavía cosas interesantes que ver.